¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos eh, acá la línea de frente, Freeline Y eh, que bueno, nada, les estoy trayendo básicamente para que, bueno, ver... Eh, un par de tips para poder hacer buenas partidillas. Es una partida que estamos jugando aquí con el señor Kuche. Con guión bajo Kucher. Arroba Kucher de Otter. Eh, y bueno... El primer eh, tip que puedo llegar a darles es, <ríe> traten o intenten por los medios que puedan, obviamente no todos los tienen, pero en la medida de lo posible intenten sacar TDs, intenten sacar cazatanques, que hoy en día creo que son los tanques mmm, mejor valorados en frontline por lo menos. Eh, ya que tienen excelente rango de visión Tienen buena penetración Con munición estándar Tienen... ¿Ves? Ahí detectamos Al T-44 Que no es... Bueno Eso se llama tener suerte De acá a la China es tener mucha suerte pero bueno, ahí sigue obstinado Sabe que le han pegado un tiro ahí a la casa Mata donde estaba él de enfrente Así todo sigue estando atrás Nosotros no habíamos sido detectados antes Ahora sí somos detectados Tenemos que tener mucho cuidado Porque nos pueden llegar a meter un par de tirillos por ahí Y no es realmente Lo que estaríamos Buscando, ¿bien? Después, eh, fíjense que Por lo menos Ahí va, mirá, de nuevo Ahí va. segundo tiraco, 900 de daño que vamos haciendo. Tenemos que, por todos los medios, capturar esa zona, pero bueno, lamentablemente estamos tardando más de lo que deberíamos, ya que a veces los pesados son los que tienen que hacer esa función y realmente no la, no la terminan de hacer del todo, por lo menos, ¿no? Bueno, yo estoy ahí viendo ambas zonas. Ahí tenemos al Paton KR. Que se me estaba moviendo hacia adelante y hacia atrás. Pero bueno, así todo le metemos un tirito más. Llevamos 1.341 de daño. Eh, cero asistido. O sea que el daño total es 1.341. Tenemos que tener cuidado también con el tema de estar espoteados. Porque saben que estamos acá. Los jugadores más experimentados. Eh, y los mejores jugadores. Pueden llegar a hacer ciegos a esta zona, el Carnarvon ahí eh, no sé qué hace, la verdad tendría que estar en el otro lado, tenía que estar capturando, este Carnarvon tiene que estar allá donde está el Lansen bueno, ahí tiene que estar ese Carnarvon eh, ahí donde está no, no sirve para nada y realmente es una posición obsoleta es un lugar que podría estar ocupando yo tranquilamente no, no, no les recomiendo que hagan eso, para sacar un pesado no hagan eso ¿entendés? o sea, saca un mediano un buen torretero y, y ponelo ahí pero no saques un pesado para estar ahí porque yo no puedo ocupar el lugar, o sea, sí podría ocuparlo, pero no, no, mmm, no me conviene ocupar el lugar de un, de un pesado e ir a capturar. Tal vez por el momento mmm, no hay tanto problema. El tema va a ser cuando, Mira, ahí justo se detecta el TNH. El problema va a venir cuando, más que nada, se, se vengan los ataques de artillería. Ahí se vienen los problemas reales. <coughs> Ahí se van a venir los problemas porque, bueno, básicamente tengan en cuenta que con un ataque de artillería me vuelan. Bueno, el TNH que sabe que, que sabe que está espoteado, así todo sigue estando ahí. Me espotean, obviamente. Me voy para atrás. Nunca se queden en la posición. Cuando son espoteados. El Scorpion G que está ahí en el medio de la nada. Le metemos un tirito, pero no le acertamos. El Erne Jesus no nos quiso. El RNG no nos escupió la cara. Y ahora sí. Están capturando a nuestros compas. Y nosotros tenemos que dar apoyo. Ya empezamos a ver la posibilidad de, de ir volando esta zona. Volando en el sentido de ir avanzando. bien. Tenemos que seguir haciendo daño. Otra cuestión que les voy a decir es. Siempre vayan donde hay lío. Donde hay quilombo. No se queden quietos en un sector donde no pasa nada. Si ves que no pasa nada en un sector. Apretás J. Mantenés la J apretada durante 15 segundos. Y te vas. ¿Bien? Porque es... Tiempo que perdés de hacer daño. De pegar. ¿Entendés? O sea... No, imposible. Tiré, un, tiré un tiro ahí de fantasía. A ver si pegaba. Pero bueno. Y pasa, pasa. Pero era imposible. Lo que les decía. Eh, a mí me espotea un avión huele O el Elk. No sé. Posiblemente el Elk también puede ser. No, no, no me fijé. Pero... Ahí vamos a tirar avioncito para que... Para ver qué onda por estos lados. Siempre vayan apretando tap. Y van viendo qué onda. Bien. Si está más o menos accesible. ¿Ves acá? Somos estamos iguales en realidad en esta zona. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Eh, como les decía. Siempre traten de ir a donde hay enemigos. Bien. No. ¿Por qué les digo esto? Bueno, Muchos van a decir. Es una tontería. Está bien. Puede ser. Pero a lo que apunto es el hecho de que, por ejemplo, antes yo me quedaba con un buen torretero, una buena posición de torreteo sin que haya nadie. Y al fin y al cabo no hacía nada. Porque no había nadie, bro. Entonces es tiempo, estás perdiendo 3-4 minutos mientras el equipo enemigo está arrasando por otra zona. O estás papando moscas, paspando moscas eh, o, o, o estando al pedo por otro, por otro sector sin hacer realmente el daño que deberías estar haciendo. Así es como lo hacen los que saben, por lo menos yo no, yo no sé, ni mucho menos, pero sí trato de imitar a la gente que, que sabe. Eh, aunque no me salga, ¿no? Por supuesto. Bueno, 2713 de daño. Ahí viene el TL en el PC Que va a ser una especie de syscrapping. No me diga que va a ser syscrapping porque esos pollo, no está hecho para eso. Ese tanque. Ni mucho menos. Ahí pasa el 57P, pasa, mira, tiene unas ganas. Cantalo, cantalo. Ay, ay. Eso es un rebote, eh. Es un rebote, ya te digo. Mira que esta partida la jugué hace como cuatro días, pero sabía que es. Pero bueno, me la jugué. Eh, yo a estas partidas voy directamente. Esto no es un tip ni mucho, menos Esto es lo que yo hago. Después cada uno se lo quiere. Yo a estas partidas voy directamente full AP. Y. Eh... Mira qué mala suerte. Cómo se me abrió la retícula justo antes de tirarle. Eh... Lo que les estaba diciendo... uy Voy full AP. ¿Por qué voy full AP? A, a ese que me hubiese gustado tirar un explosivo. Eh, porque si no, cuando me llenan de oro, me van... Yo la verdad es que no sé qué le pasa a los equipos que van... Algunos flacos con tier 9 directamente van... No sé si full oro, pero que llevan mucho oro... Es así. Ahora sí, nos vengamos del gizor. Que antes no le habíamos pe eh, podido pegar. Y tenemos eh, la, la artillería Que no le, realmente no le doy la bola que debería Tendría que darle más bola Pero bueno, no se la ve Ahí pasó el Hawk, como quiso No nos detecta Tenemos la posibilidad de aprovechar De que tenemos nuestros compañeros adelante Y de poder seguir pegando y haciendo daño Eso es importante Tratando de ayudar al equipo siempre Llevamos 3581 Seguimos con el Scorpion Otra cosa en tanto y en cuanto puedan mantener el mismo tanque, si ven que están haciendo daño, manténganlo. ¿Por qué? Porque van a gastar menos créditos. A esa conclusión llegamos el otro día... Bueno, llegamos, a... las sabíamos, pero bueno, lo... ahí lo detectan a cuche seguramente, por eso fue para atrás. Eh, Estamos hablando de eso con Cuche justamente. Eh... Derecho de que cada vez que a vos te rompen un vehículo, te destruyen un vehículo... Bueno, ese vehículo... Tiene un coste de reparación Bien, que son, creo que son 20.000 créditos Bueno, al tener 20.000 créditos De coste de reparación Mal por mi parte, ahí me detectan, me quedo ahí No sé por qué me quedé ahí Tiene que haber bajado un poquito Bueno, ahí está la T-15 Que siempre les digo que es bastante, bastante troll El T-26 5 Bueno, hasta que yo avanzo Ya el equipo está muerto No me da la depresión de cañón, fíjense que quiero bajar Pero no me da se la, se la ponemos al costadito ahí, en ese... Pero es más fácil Otra cosa, elijan sus objetivos Si voy a disparar la t 15 Y tengo chances de no entrarle por el RNG Le disparo al, al T-26 Al Patrio, que lo tengo de lateral Y es tiro seguro, ¿entendés? Elijan los objetivos en tanto y cuanto puedan Bien, si no pueden, obviamente, le disparás a lo que tenés Ahora, si... Ahí cucho me estaba pidiendo que vaya a ayudarlo Porque... El Hawk le estaba tirando eh, creo, me acuerdo, no sé, me parece Y ahí O oh, ahora, no me acuerdo, pero en este momento me acuerdo que Kucha me dijo que Que empezamos a avanzar ahí con el Mouse Breaker eh, a, Ahí le puse Te <ríe> ayudaré Desde atrás, no desde las sombras Te ayudaré desde las sombras Fíjense que ya vamos, 4571, sin, despein... eh, sin despeinarnos, chicos. Eh, por eso les digo, les recalco y les remarco los del tema de... ¡uh! Se me fue la mierda de la cámara. Lo del tema de los TDs. Eh, obviamente no uso siempre TD, a veces obviamente, cambio de tanque. Si me preguntan a mí, me dicen un ranking de, de tanques, de estilo de tanques, yo considero que los mejores son los TDs, segundo de los medianos, y tercero los pesados Dependiendo de la situación Por ejemplo, ese escoba T56 es muy bueno Es muy, muy bueno para hacer daño Tiene una munición bastante buena Tiene buena penetración Tiene doble proyectil eh... Con lo cual ayuda, ayuda bastante el equipo Los monotiros a mí hoy en día mucho no me convencen Inclusive el doble cañón tampoco El doble cañón si tuviera que entrar a la ciudad Sí, ahí me la clava el Pantera pero vos sabés que pollo, yo también te la clavo. Somos alemanes, tenemos presión alemana. ¿Ves acá lo que te digo? El pantera tirando a PCR. Pero, bro, si apuntás bien al IS-3 en la panza, le entras. Tenés un 70 PM que le entras. ¿Qué más tiene acá? Tenés un Scorpion, le entras. Bueno, está bien, tal vez al Movebreaker no le entre. Pero, hijo mío, estás con un pantera, un peco de uno de línea, vas a perder más crédito que no sé, bro. Yo realmente mis objetivos en este modo es farmear créditos como si no hubiera un mañana, o sea. Pienso directamente que mañana no existe Mira, ahí Ahí va la cupulita 523 le metemos al Scorpion Ah, al Scorpion, Pff, cualquier cosa Al AT-15 El IS-3A muere El 50TP zafa, el AT-15 no va a zafar Ya te digo Sos repollo El AT-15 destruido eh, Vamos con 3 mmm, kills Igual que el señor Kuches y acá tenemos, ese me la clava, no, yo se la clava él, claro que no, qué suerte yo no sé si el 53 p tiene más suerte que otros tanques en este modo, porque me pasa siempre, la torreta es Jesus Christ, es imposible entrarle 453 al 130 PM ya vamos, 6400 más 500 son 6900 más o menos, sin despeinarnos chicos, es lo que le dijimos acá, a ver si le podemos pegar una del techito por eso les decía que el S 50 tp es directamente es un tier, ni siquiera tier 10, es un tier 11, imposible. Bol. Ahí está lo que decíamos, el Skoda t 56 Cuche se lo sacó porque lo mataron con el 130PM. Y saca el Skoda t 56 que tiene una torta. muy dura, muy buena de presión. Eh, tiene... Este me la va a clavar las dos... Ah, no. Está de aquel lado, está yendo para allá. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, sí. Me hicieron pollo. Están ahí campeando un Type 61 y un burrasquillo. Eh, estaba haciendo de cebo el 50TP. Se quedó ahí muy bien por su parte porque, bueno, nos hizo, nos hizo básicamente morir como, como perros. Eh, bueno, ahí voy a adelantar un poquito porque estoy tardando mucho en elegir tanque. Bueno, ahí va, pará. Eh, ahí vamos hacia la parte de arriba Estoy subiendo porque si no Esta parte es un embodrio, es un embole Y acá empezamos a ver ya eh, Que, bueno Tenemos enemigos acá arriba Y tenemos que eh, tomar la zona E Yo también, como les decía, saqué en este caso El 53, El 50, el, 50, el T-56, perdón el Skoda T56 pudiendo haber sacado algún tier 9, bien, pero bueno, me decanté por este porque es un tanque premium. Y como les dije antes, venimos a farmear credits. Y con los tier 9, Hablo con el, Sto el Skoda, eh, perdón, con el ST Rebeca, no vas a poder hacer muchos créditos que digamos. Bueno, seguimos avanzando: 6800, llevamos unos 7300 de daño, más o menos. Tranqui. Todavía queda quedan 6 minutos 40, 6 minutos 50. ¿eh? Así que hay que ir con toda la calma y saber que hay que hacer daño. Bien, hay que hacer mucho daño. Ya somos capitanes. Porque... Ah, otro tip que les voy a tirar. Esto le puede parecer una boludez pero es importante. Los va a ayudar para llegar a mayor rango. Eh, a ver. Siempre que vean que se vaya a tomar una zona... Esto es medio rastrero lo que voy a decir, ¿no? Es medio de rata. Pero bueno, funciona. Ahí le decía, escucha, me le tiro encima. ¿eh? Eh, siempre que vean que alguna zona se está que, por capturar. Y ustedes pueden llegar a ir, a esa, ir a para esa zona, vayan. Porque les van a dar la... ¿Cómo se dice? La, el premio, no sé cómo decirlo, no me sale el nombre. Le van a dar el, el reconocimiento por haber estado en la zona, digamos, ¿no? Pero bueno, hijo de Dios, muévete de ahí. Ahí va, gracias. Ahí va. Burrasque que te dan Otra vez. Otra vez con una PCR. hijo de Cristo. El 50 de P tirando el USC se me va a cocinar, ya te digo. Que ese burras que si no me tiraba a oro no me entraba ni en pedo de ahí. Y el UDS me, me castiga porque obviamente no, no hay chance de verlo. Y me hace. me hace pollo. Eh, lo que les decía, siempre que vean que un sector se va a capturar, traten de ir para ese sector porque les va a dar eh, la bonificación, eso, la bonificación de haber estado en ese sector, o mismo si se está defendiendo, si se defiende también, tam, o sea, jugar por las líneas de los sectores no está tan mal a veces, si tenés un tanque rápido, obviamente, si tenés un mouse Breaker, eh, un mouse no sé, de tier 9, no, no, no, no, ni, ni te gaste, bro. Eh, entonces, pero desde el otro lado, desde el desde el lado de ir a... A esos sectores que están capturando. Buenísimo. Vas porque te sube un 20%. Más o menos un 30% de la barrita. De, para pasar de capitán a mayor. De sargento a teniente. Y así vas evolucionando más rápido. Bueno, ¿qué más? Eh... Bueno, acá vemos un T10. Ya empezamos a ver. Seguimos viendo... Tieres 9, nosotros tenemos nuestro proyecto de tier 8, ok. Y nosotros estamos con tieres 9. Fíjense que seguimos tirando AP. Nosotros no nos molesta, no nos jode que saquen tier 9 y que nos tiren oro con los tier 9. Como nos ha pasado en, en, en todos los directos que estuve haciendo. T30 tirándote oro. T10 tirándote oro. Tortoise full oro. Aguanta, amigo, aguanta. Mira cómo le entramos al Tortoise de lateral. Obviamente está de lateral y bueno, brother. Está bien, es, hay que ser inteligente para jugar. Si lo tengo de frente, ni me gasto en dispararle, obviamente. No, no soy tampoco tonto. Bueno, si sí soy un poco tonto, pero tampoco voy a querer ser tan iluso de creer que le voy a entrar de front, con el frontal que tiene un tortoise. Con el proveto a distancia, ni, ni, ni loco. Bueno, ahí tenemos el m 449 de Liberté. Si le podemos pegar arriba en la cupulita o en las mejillitas, sí, pero ni siquiera me gasto. A ver, no creo, la verdad no me acuerdo lo que hice, pero no creo que le tire. Sinceramente. No creo que valga la pena Bueno ahí estoy haciendo un poco el tonto Tengo también la suerte un poco de que no, no se están fijando mucho en mí, Eso es verdad Pero ya vamos 8700 de daño Y 1048 un total combinado de eh, Ahí está el gisor, Nos va a hacer pollo movete nando movete Porque soy pollo eh, Un total de 9700 más o menos de combinado, ¿no? Por supuesto. Ahí tenemos al T-95 que de la, hasta de lateral me va a costar entrarle. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Ahí está el M-103. Le tiramos uno. Traté de trackearlo. Eh, le, tiré. le apunté medio abajo a ver si entraba esa... Pero no. El T-95 se nos pone así medio de... Pero ni, traquearlo. ni traquearlo ¿no? No, no, es la nada mismo no es... Otra vez, el gizor tirando a PCR Vuelvo a lo mismo, chicos Pero no, no entiendo no, no sé Vamos 8900 más 1000 son 9900 de combinado, no tiré una munición De aPCR PCR O sea, se dan cuenta que no que no Y después me fijo, al final de la partida Me fijo los que me tiraron oro a mí y terminaron haciendo mucho menos daño. Y digo, o sea, man, ¿gastaste fortuna de crédito? Esto que estoy haciendo ahora está mal. Porque no tendría que... Bueno, es que no tengo otra cosa. Bueno, ahí sí tengo otra cosa. La mala suerte que tuve ahí. Ahí quiero recuperar la segunda munición. Ahí la justicia... Es que, ¿ves? Eso está mal lo que estoy haciendo. Estoy caliente con el T-95. Y está mal. Está mal eso. No, no. Ahí... Va. Ese sí. Fíjense sí, cómo le apunto a la oruga. No lo puedo traquear. Está bien. Estoy a 450 metros, ¿no? O sea... Bastante que le pego los tiros. Pero... Pero nada. 9.600 más 1.200 eh, Son... 10.800 de daño combinado. No tiramos una sola munición de, de oro, chicos. No hace falta. Sinceramente, cuiden su economía. Y es más, le voy a dar otro tip. Un barra consejo. Van a aprender a disparar realmente bien... Disparando a PCR. Eh, a PCR munición estándar. A PCR, AP, lo que tengas como munición estándar. Porque... Lo que, lo que tiene como, como ventaja el oro... Por decirlo así, la, la munición premium... Es el hecho de que te facilita apuntar, no apuntar tanto y pegas y entra. Bueno, acá no, acá se te acabó la joda. Se te acabó la joda en el sentido de que tenés que apuntarla al sector donde tenés que apuntarle, bro. Y si no entras, no entras. Busca el lugar o busca el momento. ¿Ves? Ahí sí le entramos. Bueno, está bien, no le entramos, pero le hicimos un crítico. Y sigo. Si, quiero. No puedo traquearlo bro. Es que no puedo traquearlo. Pero está mal. Ahí tendría que haberme guardado. Aunque sea, disparar una sola. Y sigo caliente, ¿eh? Eso es calentura. Estoy caliente con el T95. Al pedo, al pedo. Yo tenía que estar apuntándole al Gizor. Y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez lo intento traquear, ¿no? Seguro. Ahí tanando el cabeza dura. ¿eh? Estoy buscándole un sector para disparar, ¿ves? Es que no hay nada, bro. Reserva de inspiración lista. <risa> no hay chance de entrarle. Ahí apareció el G-Zor. De nuevo. A ver si ando por ahí. No. Nada. Nada por aquí. Nada por allá. Ahí vemos que el Cuche se lanza un poquito. Yo tampoco quiero avanzar porque está el T-95 ahí. La verdad es que en esa posición es muy duro. Si no tenés una... Una artillería para tirarle... Está jodida la cosa, bro. Bueno. 9.900 más 1.200 son... 10.000... Eh... Más o menos 10.100 por, eh, por ahí. Eh, perdón, 10.900, cualquier ahí, cosa. Ahí aparece, estaba viendo el 50 TP que, y está el proyecto también por ahí. Estoy esperando que salga. mira mira clave el burrasquillo ahí. ¿Saben que ando por aquí? Yo no sé cómo hacen para clavármela con un burrasque que tiene la, la, la, la. Si no, tiene precisión, bro, a distancia. No te pega un tiro. Por lo menos cuando yo disparo con el que Ahora cuando disparan los demás Te las clavan todas, bro Genias Unos genios. Bueno, ahí intento las típicas maniobras de, de, de, de a ver qué hago Para cómo puedo hacer daño Ahí me la podría haber jugado un poquito Tirando un de ahí Acerco, alejo, a ver qué hay allá. Hay Algo por allí, más o menos. Más o menos. Explorador aéreo, listo. Objetivo cuatro, alcanzado. Eh, nos queda un minuto de 18. Creo que esta me parece que... No me acuerdo, me parece que la perdimos. Creo, creo, no estoy seguro. Pero bueno, así todo no importa. Lo importante es eh, lo que le estoy diciendo, cómo hacer daño, chicos. Eh, este, nos centramos en cómo cuáles son las formas para ir pegando, ¿bien? Hay formas también de, de, de... Se puede jugar un poquito más agresivo, eso sí, es verdad. Pero acá es que mandarse es directamente estar muerto, porque... Ahí tenés uno. aquí se clavaron en la cúpula, pero imposible. Me voy para atrás porque voy a estar espoteado y allá me van a tirar segurísimo. Me voy para abajo. Besitos 10.200. Eh, es lo que llevamos de daño por el momento. Ahí metemos uno más. Eh, eh, y ahí ya nos hacen pollo. Bueno, a ver qué, qué nos depara el destino bueno, eh, hasta aquí chicos la hemos muerto ahí como perros Sí, yo sabía que no no sabía ganar esta partida, pero bueno, ya les digo no, no es lo importante no, no es lo relevante en este video lo que sí es relevante es el hecho de los tips para poder hacer daño, 12.237 no es una mala partida por lo general estoy rondando entre una mala partida, capaz que me hago unos 7.000 más o menos de daño, esa partida que voy a decir, bueno, muere todo el equipo en dos segundos te... está totalmente desbalanceado pero una partida buena capaz que son 12.000, 10.000, más o menos por ahí anda. Una partida promedio son unos 8.500 más o menos, ¿bien? Acá son 12.200 de combinado y sin, lo más importante que quería decirles es el hecho de los créditos. Sin tirar una fucking munición de oro. Quiero demostrarles de que, es más, si, tengo, si les interesa, sigo subiendo, tengo 800 replays que hago arriba de, o cerca de 10k de daño sin tirar una munición de oro, entonces eso es lo que importa, bueno, si llegaste hasta aquí, hasta, este, hasta esta parte del video, primero que te lo agradezco, segundo te pido que te suscribas al canal, tercero te pido que dejes un like y cuarto vamos a estar haciendo un sorteo de 30 días de cuenta premium chicos, Vamos a estar sorteando 30 días de cuenta premium, ¿en donde En este video, ¿bien? En este video me tenés que dejar tu nick de World of Tanks debajo eh, en, los, en los comentarios, me lo dejas y eh, seguramente para el día martes, estimo yo que sería un buen día. Sí, el día martes 26 vamos a estar sorteándolo, el día martes 26 de octubre, ¿bien? Así que le agradecemos a la gente que ha donado, tanto Aegon como Nachito, que son los patrones del canal, los donadores, que son quienes permiten esta, estas, estas, a través de sus donaciones estos eh, sorteos. Bien, Vamos a estar haciendo Aegon, eh, que fue quien donó y básicamente me pidió eh, unas, unas cuestiones, que es el hecho de hacer, vamos a estar eh, sorteando 5 packs, de 30 días de cuenta premium a lo largo de este año obviamente no todo en este vídeo acá en este vídeo aclaro que es solamente un pack de 30 días de cuenta premium uno solo si sí, salí sorteado el día martes eh, 26 de octubre bien déjame el nick de what acá eh, y decime déjame en los comentarios si te gustó el modo frontline o más o menos o oh, te pareció excelente la incorporación de los tier 9 y todo eso que yo a mí en lo personal, ya lo vengo diciendo en los directos, no me gustó nada la incorporación de los tier 9, yo entiendo que es eh, un mecanismo, un método más de chupar créditos de la gente, y ya bastante con los tier 8, pero como todos tenemos muy, para todos no, mentira, no quiero decir una cosa que no es, mucha gente tiene muchos premiums de tier 8, y no existen premiums de tier 9 salvo el STRBK que es el único premium de tier 9 eh, si no tenés reservas y si tirás oro con tier 9 incluso vas a terminar ganando capaz que 20.000, 30.000 o 40.000 créditos y estar luchando ¿cuánto dura este video? 27 minutos estar luchando 24 minutos 25 minutos para ganar 40.000 créditos y yo realmente no creo que, que valga la pena sinceramente lo digo, entonces por eso Trato de, eh, de dar mi visión de las cosas. No, Mi postura es tier 9, acá no. Y tier 9 vencida tirando oro, menos que menos. O sea, me parece directamente ya eh, cualquier cosa. Pero bueno, yo no, no juzgo a quien lo hace, está perfecto. Eh, ahora después que nadie diga, che loco, eh, los no hay créditos en Woto, cómo cuesta juntar créditos. Nadie diga nada. Porque si vas a venir acá a tier 9 en frontline a llenarme de hit, yo voy con tier 8... Vas a sacar un T30, como me pasó, y me llenó de oro. Yo con un probeto. Bueno, entonces, no a no quejarse, bro. Es así, lamentablemente, es así. Eh, bueno, como les dije, vamos a estar sorteando el día martes 26 Entonces 30 días de cuenta Premium Me tenés que dejar tu nick de bot, dejar tu like y estar suscrito al canal Así que le agradecemos mucho a Egon y a Nachito eh, Y también Egon me pidió del hecho de estar sorteando un Tier 8 Bien, así que más adelante, calculo que para el mes de noviembre más o menos eh, Vamos a estar sorteando también, además de los 5 packs de... Los 4 que van a quedar, mejor dicho, ahora vamos a sortear uno De los 4 packs de 30 días un tanque premium de tier 8, ¿bien? Así que bueno chicos, estén atentos. Les agradezco que se hayan quedado hasta este momento del video. Espero que tengan su recompensa por haberse quedado hasta aquí. Y nos veremos en el próximo video. Muchos besos, buena vida y chau chau.